Mi nombre es Boris Darmon, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta noche nuevamente. Como les decía, estamos muy contentos de poder encontrarnos esta noche nuevamente y poder desarrollar el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Por supuesto, como todas las noches, estamos hablando acerca de autoliderazgo y por supuesto, estamos desarrollando los, las fortalezas que nos ayudarán a cumplir nuestro objetivo en la vida. Hoy vamos a hablar de tres de ellos nuevamente. Como todas las noches, vamos a hablar hoy acerca del perdón y la misericordia. Ah, es muy difícil para muchas personas perdonar o ayudar a alguien para poder cambiar de actitud a través del perdón. Cuando tú sabes perdonar las injusticias y dar oportunidades a los demás... Has comenzado a desarrollar una habilidad que es de un, una de las más importantes en la relación que tiene el ser humano. El perdón es una actitud divina. Dios, en su misericordia, tomó la iniciativa de perdonar a la raza humana. Gracias a su misericordia y a su justicia, nosotros somos perdonados. La pregunta es. ¿Quién pagó o qué se hizo para pagar el perdón otorgado por Dios a nuestra falta, a nuestra desobediencia? Una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos de Él es lo que Él hizo por nosotros, para nosotros hacer lo mismo con nuestros semejantes, perdonar. Cuando era papá de jovencitos, generalmente ellos cometen errores, y sus errores no necesariamente son errores catastróficos, así extremos o extremados, ¿no? Pero a veces como padres es tanta nuestra, nuestro sentido de autoritarismo, que olvidamos que fuimos puestos ahí para orientar, para ayudar, para redarguir con amor, para ayudar a reflexionar con un espíritu resolutivo, no condenatorio. Cuando Dios nos llama la atención con alguna situación difícil, que muchas veces nos hace reaccionar y nos hace ver en el camino en el que estamos, ya sea a través de una situación difícil que se nos presenta de un momento a otro o que nos sucede. Dios nos hace reflexionar y nos hace pensar de qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que tenemos que resarcir. Y en ese camino de aprendizaje, en lo que Dios quiere que nosotros entendamos, porque Él ha tomado una actitud de quitarnos o darnos alguna situación, quitarnos algún beneficio o darnos alguna situación que algunos lo llaman como castigo, de reprensión, ese proceso de aprendizaje. Nos hace mirar a Dios dentro de un espectro totalmente misericordioso, porque eso es lo que Él hace. Tiene compasión de nosotros porque sabe que somos polvo, dice su Sagrada Escritura. Es allí donde Dios se manifiesta en su real dimensión, porque es Dios. Él nos creó a nosotros y no nos hemos creado a nosotros mismos como para decir, yo puedo resolver mi problema por mí mismo. Necesitamos el perdón y la misericordia de dios dios nos enseñó que la misericordia es para todos aquellos que quieren emular su semejanza lo que él hace por nosotros y él no es vengativo es un dios de amor el perdón no es pernicioso el perdón no busca aspiraciones personales el perdón busca el beneficio de los otros las victorias de los otros Ayuda en las derrotas para poder darle el camino correcto hacia el aprendizaje y luego de allí partir hacia una vida de éxito, de crecimiento. Dios en su misericordia nos enseñó el perdón y la compasión para que podamos como personas ser útiles en nuestras, en otras, a otras personas y en nuestras relaciones interpersonales poder ayudar a las personas que necesitan una orientación o una oportunidad para vivir mejor. Otra de las cosas importantes que debemos aprender a desarrollar en nuestra vida es la humildad y la modestia. Yo siempre he dicho que la humildad no es el fruto de un acto o una actitud personal. Que la humildad no es otra cosa más que reconocer tu condición real y no exagerarla. No extrapolar, extrapolarla para que los demás la puedan notar. Oh, yo soy humilde. Oh, yo soy una persona que no me gusta reclamar. Oh, yo soy una persona que acepto mi realidad. No. La persona humilde generalmente no es una persona que se humilla a sí mismo, sino que en él se realiza la obra del Espíritu Santo de tal modo que él se da cuenta que es un ser como cualquiera, que su condición no es superior a los demás. Que no es un privilegiado en este mundo, ni un dechado de virtudes, sino simplemente un ser como cualquier otro. Ser modestos es amar lo sencillo, lo que es valórico realmente para el ser humano. Aprender a ser modestos es que hemos aprendido o hemos tomado el camino de aquellos que quieren no vivir una vida de, como aquellos que viven en la farándula, ¿no? que se jactan de las cosas que tienen o que hacen, muestran su carro, su departamento, sus viajes. Hoy en las redes sociales ya no existe la modestia. Ahora, si bien es cierto las personas tienen talentos, tienen habilidades, que pueden mencionarlas, no necesariamente si las mencionan o las anuncian, es fruto de su orgullo o su autosuficiencia, sino incluso puede ser el fruto de su modestia, saber alimentarse bien y mostrar cómo se alimenta, saber hablar adecuadamente y mostrar cómo habla, es aceptar su realidad. La modestia tiene que ver con eso. No es con someterse al silencio, a la al no hablar, al no decir, y eso es una eso es modestia. No. Lo que pasa es que los envidiosos quieren que tú no digas aquellas cosas que tú eres, que tú tienes, porque dicen que si lo dices, no eres modesto, no eres humilde. El reconocimiento adecuado de tus habilidades, de tus aspiraciones, de tus victorias, el reconocimiento de tus derrotas, como método de aprendizaje en la vida, es un acto de humildad, un acto de perdón, de modestia. Es importante no sentirse más especial que los demás, sino vivir una experiencia no anónima, no sin existir en realidad en el mundo en el cual te rodeas, tampoco es así. Es vivir, ser, ser tú, naturalmente ser tú. Como un árbol es parte del bosque, tú también puedes ser parte del grupo humano en el cual tú vives. Sin exageraciones. Siempre con una actitud consecuente entre tus palabras y lo que tú eres. Otra de las cosas importantes que tenemos que aprender en nuestra vida es la prudencia. No puedo ser un gran predicador de la prudencia. No soy muy prudente pero tengo que aprender. No hacer cosas de las cuales tú arrepentirte después. A veces soy como Pedro, impulsivo. A veces soy de palabra rápida. A veces no calculo la intensidad de mi voz y exagero muchas veces con demasiada intensidad lo que es parte de mi convicción, pero que puede herir a otro ser prudente es ser sagaz, pero al mismo tiempo reflexivo. Y aún más, tienes que ser controlador de tus propios impulsos. La prudencia es el fruto del Espíritu Santo obrando en nosotros. Él es quien pone en nosotros nuestras palabras o quien nos hace callar. Dice la Escritura que si nosotros somos guiados por el Espíritu, vamos a actuar con prudencia, vamos a ser sagaces en el sentido de que vamos a ser prevenidos. En la historia de la Biblia aparecen unas mujeres imprudentes y otras prudentes. Las imprudentes, las fatuas, las insensatas, no prevén, viven el momento. No les interesa saber que la vida tiene cambios, tiene situaciones emergentes y que hay que estar preparados. La prudencia te permite ser una persona preparada, estar listo para esperar los imprevistos, las emergencias, y hacer todo lo necesario para poder capear cada una de ellas de la manera mucho más adecuada posible. Si tú aprendes en tu vida el perdón, la misericordia, y actúas con perdón y misericordia hacia los demás, pero no solamente hacia los demás, sino también hacia ti mismo, es también un acto de prudencia, aprender a perdonarte tus propios errores y tener misericordia o auto misericordia contigo mismo cuando sabes que tienes tendencias de las cuales, en las cuales tú todavía estás trabajando en las cuales estás luchando estás procurando cambiar Estás tratando de controlar. Si bien es cierto, tú no puedes por ti mismo hacer esta obra. Necesitas la obra del Espíritu Santo, quien te dará poder para darte cuenta dónde estás bien, dónde estás mal. Dónde estás mal para arrepentirte y cambiar de camino, cambiar de rumbo. Dónde estás bien para afirmar y practicar y vivir con optimismo esa, esa, eh, esa fortaleza que estás viviendo positivamente que estás realizando proactivamente, que te está ayudando a crecer como persona y a cumplir tu propósito en la vida. Una actitud prudente es una actitud que se da cuenta cuándo debe y no debe actuar, hablar y hacer algo para poder prefigurar el futuro, para poder vivir con optimismo, pero al mismo tiempo con preparación presente para vivir un futuro óptimo. Algunas personas no le dan importancia a estas cosas, porque viven con, yo diría, como el gusano que amanece el sol y si quema mucho se meten debajo de la tierra y si no quema mucho pues salen afuera. Viven el momento. No se preocupan por las cosas que sucederán en el futuro, basadas en las experiencias del presente. No estoy diciendo que debes comenzar a pensar el futuro que aún no has vivido, pero vivir el presente, llenando tu, tu experiencia de tantas cosas que te permitan prepararte para el futuro, es un acto de prudencia. Reflexionar sobre las cosas, analizar las cosas, por qué suceden, dónde suceden, cuándo suceden para poder aprender de ellas y vivir una vida de crecimiento hacia el bienestar, hacia la felicidad. ¿Sabes tú que tú tienes esa capacidad? Solo que no le, no le das tiempo. Estaba dando una conferencia sobre identidad y le pregunté a las personas si ellos dedicaban tiempo para comer. Y dijeron que sí. Tiempo para ver televisión. Dijeron que sí que se separaban tiempo para leer, dijeron que sí, que si se separaban tiempo para ir con sus amigos, dijeron que sí. Y Les dije, ¿alguno de ustedes separa tiempo para pensarse? Y una persona que estaba en la audiencia dijo, ¿qué es eso, profesor? ¿Qué es eso de pensarse? Tú sabes, le dije, que la materia prima más importante para la productividad es el cerebro humano. Es allí donde tenemos que Comenzar a locubrar las cosas respecto de, de por qué vivimos esto, por qué experimentamos esto, por qué se dan estas situaciones. Ser reflexivos y aprender a analizar nuestra reflexión. Es prepararnos, es ser prudentes, es vivir una vida con, con sentido. Es darnos cuenta de la realidad para poder, con ella, como herramienta más importante, proyectarnos hacia el próximo reto, hacia la próxima meta en nuestras vidas. Mis amigos, cada uno de nosotros debe preocuparse por sí mismo, para entender qué sabemos, por qué sabemos y cómo podemos hacer lo que sabemos que sea útil para poder vivir una vida diferente, una vida con sentido. Yo quisiera que esta noche cada uno de nosotros se sentara a pensar cuán perdonador soy, cuán misericordioso soy. ¿Qué acciones mías demuestran que vivo una vida con modestia, con humildad? ¿Soy prudente? Y si no lo soy, ¿qué debo hacer? ¿A quién debo acudir para poder vivir una vida con prudencia? Yo te aconsejo que abras tu mente y tu corazón esta noche y le digas al Espíritu de Dios y dile, Señor, toma mi corazón. Ven a mi vida y ayúdeme a ser misericordioso. Ayúdenme a ser modesto. Ayúdenme a ser prudente. Porque si tú lo eres, gracias a la obra del Espíritu, tu vida se rumbará hacia el camino del servicio y la felicidad. Que Dios te bendiga en esta noche. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, agradecemos siempre porque en tu palabra están los mensajes que necesitamos para nuestra vida. Ayúdenos a ser misericordiosos. Ayúdenos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Enséñanos, Señor, a vivir una vida de humildad y modestia, que tú puedas venir a nuestro corazón y así como Jesucristo vivió en sencillez, también nosotros podamos hacerlo. Ayúdanos con tu espíritu a ser prudentes, a no hablar cuando no debemos, a pensar de manera positiva, a vivir una vida consecuente de tal modo que sentemos las bases del presente para vivir una vida con bienestar en el futuro. Bendice a mis amigos que están escuchando este mensaje. Dale sabiduría, y a mí también, para vivir una vida con sentido. Te entregamos nuestro corazón, este mensaje, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Como cada noche, te damos gracias a ti por ocupar tu tiempo y poder seguirnos en Facebook Live. Busca mi nombre, Boris Darmon y allí todas las noches a las 7 en punto estamos saliendo en vivo. Pero también estamos grabando nuestra presentación para que tú lo puedas tener y puedas verlo y compartir con otras personas. Lo subimos al YouTube en nuestro canal Boris Darmon Canal. Tú entra y escribe Boris Darmon Canal y allí encontrarás esta conferencia unos 15 minutos después de haber terminado. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en otra conferencia más a las 7 en punto. Soy Boris Darmon, un servidor de ustedes. Hasta mañana.